Vamos a arrancar haciéndole una pregunta a ustedes. Así que quiero que quienes hayan hecho un deploy a producción en la última semana, levanten la mano. Valientes totales. Muy bien. Muy bien. <risa> y ahora que la dejen levantado o la vuelvan a levantar, los que hayan tenido un buen deploy. Lo que sea que signifique para ustedes, pero que el deploy haya sido un buen deploy. Ah, bueno, hay gente bien. con suerte, Chávez, en la sala. <risa> bien, bien. De los que, paren, no, un segundo, déjenmelas arriba. Por ejemplo, para vos, ¿qué fue, ¿por qué fue un buen deploy? Porque el producto funcionó. El producto... No Perfecto, no hubo problemas. Ah. Otro que me quiera contestar. Allá. Sí. Funcionó todo bien. Exacto, o sea, funcionó todo bien. Ese sería, no sé si hay algún otro que quiera contar por qué fue bueno ¿Qué? su deploy. ¿Otro motivo? Suficiente, con que funcione estamos. Paren que acá. No sé qué pasó con las... Espérate un momento, porque... Perdone. ¿eh? ¿Se duplicamos? No. No. ¡Ostras! no por qué no sale? Ahora. Ahí vamos. Bueno, quienes estamos acá parados somos Xavi Belloso, o Belloso y Mary Herrera, los dos desarrolladores de Voxel Group. Eh, primero queremos ponerlos un poco en contexto de qué significa Voxel Group o dónde es que trabajamos. Voxel Group es una empresa que tiene más de 20 años en el sector turístico, trabajando con mayormente facturación electrónica, pagos B2B. Y cuando digo 20 años, no me refiero a que siempre tuvo 20 años. En algún momento fue una empresa joven, startup, con algunos empleados pocos, pocos clientes, eh, que entregaba muy rápido, ¿no? Para mantener esos clientes y para que todo esté bien. Fue pasando el tiempo. Cada vez hubo más empleados, más clientes. Se seguía intentando entregar rápido y que todo esté bien. Y llegado a un punto en Voxel, había más empleados, más clientes, pero ya no se entregaba tan rápido, ¿sí? Había un feeling interno hasta que un día vino un cliente y nos dijo, eh, daga directo al corazón. Voxel, la verdad es que antes molabas, entregabas muy rápido y ahora estás entregando bastante lento. Bueno, nada, no, no les puedo explicar lo que fue eso para nosotros. La empresa empieza toda una retrospectiva interna eh, con mucho ambiente de cambio y de transformación. Y entonces se empieza a tratar de ver en Voxel qué estábamos haciendo a nivel de personas, de procesos y de producto. Nos vamos a enfocar acá un poco en cómo era nuestra parte técnica en ese momento en Voxel. Uy, Esperen, ahí va. Técnicamente hablando, eh, bueno, teníamos en los equipos de sprint de dos semanas. Al finalizar cada sprint se publicaba. Me refiero entonces a que íbamos acumulando código dos semanas para los miércoles, cada 15 días, publicar. ¿Y por qué los miércoles? Porque los viernes eran muy jugados, estábamos muy cerca del fin. De. Y los, exacto. Y los miércoles además... Se frisaba el código a la mañana, porque entonces que no entre ningún cómic nuevo último momento, porque ¿qué queremos de los deploy? Ustedes lo dijeron no, que salga todo bien. Entonces, a la mañana frisábamos código y tipo 5 de la tarde, que era el horario anunciado como de menos actividad de nuestros clientes en la plataforma, se publicaba. ¿Por qué a esa hora? Porque había un mínimo corte de servicio, entonces queríamos que no lo noten. Antes de publicar, Aviso, chicos de Customer Care y de operaciones, estamos por arrancar un deploy. Era como una operación de la NASA. A partir de ahí, hacer un zip manual y subir las aplicaciones que haya que publicar a producción. Luego de ahí, hacíamos algún tipo de prueba sobre esas aplicaciones que nos dejaran medianamente tranquilos de que la cosa había ido bien. ¿sí? Y a partir de ahí le avisábamos de nuevo, Customer Care, todo, ya está el deploy. Eso era nuestro miércoles cada 15 días. Si vos eras un cliente que habías traído una feature, ok, no entró estos 15 días, esperate otros 15, ¿no? Porque hasta dentro de 15 días no íbamos a volver a publicar. Muy mejorable, estamos todos de acuerdo, pero eso para nosotros en ese momento significaba que un deploy sea bueno. Simplemente con haberlo subido cada 15 y que esté todo, estábamos bien. Ahora, perdón, esto funciona, está como muy sensible. Está como raro, sí. Sí, ahora la situación en la que estamos está más cercana a esto. Hay un cambio. <risa> Antes nos agarramos la cabeza, prendíamos un par de velas y unos rezos, y ahora estamos un poco más relajados. ¿Por qué? Porque transitamos un camino de transformación muy grande dentro de Voxel. Y en ese camino, ahora les puedo contar que, por ejemplo, publicamos todos los días, n veces por día. Apenas tenemos el valor para entregar, lo estamos tratando de entregar, justamente. Y además no hay corte de servicio. Entonces tampoco tenemos que avisarle a nadie y el cliente está mucho más contento. Entonces, nada, Xavi, eh, este proceso de transformación nos dio varias enseñanzas, ¿no? Pues este proceso de transformación... Perdón, chico no puedo hablar <risa> <A salir>. de <risa> Imposible. Este proceso de transformación, eh, al final, eh, lo que hizo es salir de, de, de una historia de terror, ¿no? Que nos ha explicado Mery, <risa> que era aquello de, ostras... Eh, ahora mismo lo vemos como, como el infierno, ¿no? Y fuimos transformándonos en algo que era pues, el, la imagen de la playa, ¿no? De tranquilidad, de, de relax, de que aquello estaba funcionando perfectamente. Para todo esto, lo que descubrimos y la palabra mágica que nosotros, para nosotros eh, hizo cambiar el, el, la mentalidad fue el feedback, ¿no? La palabra feedback. Feedback significaba que, eh, teníamos que podíamos detectar lo antes posible los errores que, que, que cometíamos. Si detectábamos los errores, podíamos corregirlos. Por lo tanto, podíamos eh, actuar mucho antes de, de que llegasen los problemas a producción, al usuario. ¿no? Como decíais vosotros, pues un, un buen deploy es que las cosas funcionen. Vale, ¿Pero cómo sabemos que funcionen, Pues necesitamos el feedback de, de que aquello ha funcionado. ¿no? Todo esto eh, lo, lo, nos hacía que pudiésemos entregar un producto con mayor calidad, con más rápido nos hace que, que podamos entregar el producto con mayor calidad y más rápido. Eh, toda esta transformación la hemos, la hemos dividido en tres, en tres ámbitos. El primer ámbito, el ámbito de las personas y los equipos. ¿no? Personas equipos a nivel de feedback. Mejores personas, eh, más cohesionados, mejor comunicación entre ellas, hacían que todas las disfuncionalidades que pudiera haber en un equipo pues, eh, no nos preocupasen para poder dedicarnos a nuestro trabajo real, que es crear código, crear producto. ¿no? Entonces, eh, la siguiente fase, el siguiente ámbito donde focalizamos es en el, en el código. El feedback que nos producía el código, todo el código que generábamos, pues, saber si estábamos generando buen código, si, eh, qué refactores teníamos que hacer, dónde teníamos que atacar al, al, al código. ¿no? Todo esto pues, nos generaba una necesidad de ese feedback. Y una vez teníamos ese código, cuando lo deployamos a producción, pues, ¿cómo se comportaba ese código en producción? No siempre se comporta como esperamos, ¿no? En producción muchas veces, pues, creemos que se va a comportar de una manera y después de golpe empieza a consumir más recursos, empieza a comportarse de una manera que no era la esperada, ¿no? Entonces, también necesitábamos el feedback de, de, del entorno de producción, ¿no? Y todo esto, pues, eh, es un poquito lo que os vamos a explicar hoy. Vamos a dar en eh, toda esta transformación, herramientas y tips que a nosotros nos han servido en todo este viaje. Creemos que os pueden ayudar y alguno, esperemos que alguno de vosotros, pues, eh, mañana mismo pueda aplicar alguna de las, de las ideas o herramientas que os, que os damos hoy. Tal cual. Y entonces, como dijo Chavi el primer gran grupo que decidimos... Ok, es un tema mío ya. Que decidimos tratar <risa> es el de los equipos, ¿sí? Eh, nos referimos con equipos a que queremos mejorar cómo funcionamos las personas y las personas en equipo. Y para eso hay que tratar de tener feedback de las personas y poder entonces así empezar a hacer cosas para la mejora continua. Entonces, lo primero que aprendimos en Voxel es a tener una cultura del feedback. No, increíble, vas vos, dale. Eh, una cultura del feedback. Con la cultura del feedback lo que logramos es que al, la empresa, al haber suscrito a este tipo de cultura, cuando yo voy a un compañero y le doy un feedback, lo toma bien, porque sabe que estamos en una empresa donde dar feedback es algo natural. No de entrada, ¿sí? O sea, cuando arrancamos, dar feedback era algo que nos costaba, como a cualquier ser humano, pararte con un compañero y decirle, mira, la verdad, Xavi, que estás últimamente hablando muy bajo, muy alto, mucho, poco. Dar feedback nos cuesta y es incómodo. Entonces, al principio, nos capacitamos. Nos capacitamos sobre cómo dar feedback objetivo, basándolo en ejemplos, sobre comunicación no violenta. Y bajamos esta capacitación a dos tipos de eh, sesiones que teníamos al principio calendarizadas porque nos costaba. Y entonces teníamos calendarizado una sesión one-on-one, sesión on one, por ejemplo, con Josep, que es un compañero mío de equipo. Y entonces yo me preparaba antes de ir al one-on-one con él, me anotaba lo que le iba a transmitir, qué es lo bueno que haces en el equipo, qué aportas y qué podés mejorar. Y estas sesiones, la verdad, que al principio costaban, nos daban feedback como más banales, pero luego fueron mejorando en mejores y mejores feedback y también salen cada vez más naturales. Ahora quizás ya no calendarizamos una sesión, pero sí nos hablamos entre nosotros y nos estamos constantemente dando feedback. Y otro tipo de sesiones que también conocimos son las sesiones de feedback 360, donde hay una persona que se candidatea y pide feedback. ¿A quién? A todos. A roles distintos. Le puede pedir a Product Owner, a Coach, a otro desarrollador. Y así se junta como una listita de oportunidades de mejora y puede trabajar sobre eso. Al final, chicos, o sea, somos equipo y somos puntos de vista. No hay nada que esté bien o mal, pero lo que opine el otro de mí me aporta. Eh, lo que pueda pasar, darme como eh, info de input, me aporta. Sí. Eh, lo que sí. nos ayuda también, y es un tip así que, que, que os podéis empezar a utilizar, es al final de cada sesión de un refinamiento, de mm. una... Eh, cualquier sesión que tengáis, eh, cinco minutos finales de feedback, ¿no? Cinco minutos para hablar, ¿no? Los que han participado en la reunión, pues, dar un feedback de cómo ha ido la sesión, cómo podemos mejorarla, qué ha ido bien, o sea, cosas que nos aporten valor a que en la siguiente sesión podamos mejorar ese, ese poquito, ¿no? Y poco a poco ir, ir perfilando, ir afilando el... el el, bueno, las sesiones para hacerlas lo más productivas posibles. Tal cual. Y bueno, dentro de las herramientas que conocimos, además de la comunicación no violenta, que está de moda y oh. hay mucha info, Hostia, esto es... eh, sí, está difícil, ¿eh? No eres tú, claro. No eres tú. <risa> si alguien quiere, <risa> probar. Eh, otra de las cosas que aprendimos de todo este tiempo que queríamos compartirles es esto del feedback Radical Candor. ¿En qué se basa? En dos ingredientes. Radical Candor me dice que yo para dar un feedback tengo que tener en cuenta dos cosas que no, no me pueden faltar. La primera que la persona a mí me importa y se lo tengo que transmitir. O sea, yo te tengo que transmitir que me importás, ¿sí? Por eso te estoy dando un feedback, porque me importás vos, porque sos un compañero de equipo, un compañero en la empresa y porque si vos mejorás, mejoramos todos y es más fácil trabajar, ¿sí? Entonces, ese es el primer ingrediente del radical candor. Y el segundo ingrediente es tratar de decirle las cosas, sería el eje horizontal, directamente y de forma motivante o desafiante. O sea, te, digo, te doy un feedback de manera directa y te demuestro que a mí me importás, y muy probablemente logren vos un radical candor. Es decir, la posibilidad de que vos crezcas, que lo que yo te diga te impacte y te sirva. Ahora bien, si uno de estos dos ingredientes faltase, ¿sí? por ejemplo, si a mí la persona me importa un montón, pero para no lastimarla, para no decirle algo que después me pueda traer un problema, lo que yo hago con el feedback que le voy a dar, no soy muy directa y agarro y lo camuflo un poco, por miedo que se ponga mal, estoy cayendo en una empatía ruinosa. Y probablemente esa persona me escuche, le todo bien, pero no haga nada con el feedback que le estoy dando. Entonces, al final, Radical Candor nos pone esos dos ingredientes que son cruciales para que un feedback tenga, buen efe, tenga un efecto. Y como conclusión del feedback en sí en los equipos, para nosotros eh, fue revelador, porque empezamos a tener equipos mucho más enchufados, más cohesionados... Eh, con más confianza, se pueden plantear mejores cosas en un ambiente donde hay confianza. Así que bueno, eso sin duda. Por otro lado, oh, empezamos a usar... ¿Qué? ¿Alguien que nos ayude? No, es imposible, es imposible esto. <risa> es, se ha ido toda. No sé por qué, no sé. No sé. Es imposible. La toma por saco. Y si no, achicala y desde no, con clic pero va sola. Bueno, Nada, la, bueno, en fin, esta es una herramienta que también estamos usando, en, eh, que se llama NailTid en Voxel, la usamos para medir engagement todos los viernes, nos llega una encuesta a todos los trabajadores eh, y tenemos que responder un par de preguntas. Son anónimas y le dan información a la gente del área de People para poder sí. Sí. accionar eh, y, y tomar justamente acciones más tendientes a cuál es el engagement y la temperatura actual de la empresa. Eh, esta herramienta tiene una sección que nos gusta mucho en Boxer, la usamos un montón, que es la sección de claps. Esto es un reto, ¿eh? Todos. Sí, chicos, está complicado. Eh, ayer no pasaba, quiero no, decirlo. Okay. Estoy es como, <ríe> mi máquina funciona. Sí. Bien, tiene una, sec una sección que se llama claps, que es para enviar aplausitos a un compañero. Entonces, los viernes eh, tenemos una, serie, una cantidad de aplausos que enviar y elegimos a quién. Elegimos según esta semana, o sea, alguien que le queremos agradecer por algo que hizo por nosotros o alguien que hizo algo muy bien, que lo queremos aplaudir. Y entonces está muy bueno porque los lunes, cuando arrancamos el día, eh, te llega un mail con todos los aplausitos que recibiste y los motivos. Eh, en Boxer lo usamos mucho, competimos ya para ver quién tiene más aplausos, <risa> ya, ya pasa otra barrera, pero bueno, en fin. Sí, está genial, el tema de los aplausos, es la verdad es que es muy... muy ostras, pero entonces es, es mi ordenador, bueno no sí. sé vale eh, lo siguiente, lo, el siguiente espacio donde creamos un, un espacio de, de, de comunicación y de seguridad no son sesiones eh, sesiones técnicas que creamos en el en, en los equipos ¿no? tenemos un, un dentro de, del sprint tenemos eh, una hora una hora y media que planificamos cada cada 15 días y tenemos eh, un espacio donde compartir, donde compartir eh, ese artículo que hemos visto, esa librería que creemos que puede ayudarnos en nuestro día a día, con un trozo de código que hemos encontrado en, en nuestro legacy que decimos, ostras, por cómo podemos afrontar un este refactor, ¿no? Son espacios de, de, de compartir del equipo y al final cosas que, que, que queremos eh, que es lo que nos gusta, ¿no? O sea, de. de fricadas así que, que podemos no lo querías decir que, no lo quería fricadas decir. chicos que, que, sí. exacto que, que nos gustan no y tenemos ese, nos guardamos ese espacio de tiempo para, para, poder, eh, para poder verlas y poder compartirlas y por otro lado tenemos la comunidad de prácticas la comunidad de prácticas es mm, a nivel transversal en todos los equipos de desarrollo eh, entonces, pues es lo mismo. Tenemos un espacio cada 15 días de 3 horas donde ahí eh, compartimos eh, ya de diferentes equipos, cosa que nos, nos permite la... la compartir con otro, otra gente que normalmente no vemos en nuestro día a día, ¿no? porque normalmente trabajamos con, con nuestro equipo, pues compartimos con, con otros equipos y nos aportan pues, más información. ¿no? Pues otro equipo está haciendo, yo qué sé, eh, está utilizando una, lo mismo, ¿no? al final está utilizando una librería que, eh, que nos la muestra y decimos, ostras, pues lo podemos aplicar nosotros. Nos ponemos en contacto con ellos, oye, ¿cómo lo habéis aplicado? ¿Cómo lo habéis hecho? Es un espacio de, de seguridad de compartir. También creamos dinámicas, tenemos hacemos sesiones que hacemos catas, ¿no? Pues, eh, yo qué sé, estamos iniciando o hay gente que, que dice, ostras, pues me gustaría iniciar en DDD, no sé bien, bien cómo hacerlo, pues hacemos una cata, ¿no? Eh, eh, viendo cómo cómo podemos aplicar el D&D y utilizando eh, unas dinámicas que ahora veremos, ¿no? como puede ser MOP, eh, MOP Programming. Entonces, bueno, son espacios al final que nos ayudan a compartir, a crear más cohesión entre los equipos, a crear la comunicación, a crear esa relación humana que, que, tan necesaria para que después, en, en, en nuestro día a día, eh, no se vea afectado con, con estas disfuncionalidades, ¿no? de, de falta de comunicación o de, o de interpretación de las cosas. A ver si tengo suerte. No. Vale. Eh, otra, las otra de las dinámicas que tenemos muy establecida es el pair programming. Pre por defecto, eh, todos los equipos de, la mayoría de los equipos de, de Voxel estamos trabajando ya con, con pair programming. ¿no? El, la idea es que eh, cualquier funcionalidad nueva, cualquier bug que, que encontremos o cualquier nueva implementación la hagamos entre dos. Eh, la dinámica es al final es uno se ocupa del de, de, de el que tiene el teclado, ¿no? que sería el driver y otro es el navigator que es el que va pensando y va, y va diciendo cómo tendría que implementarse la, la, la funcionalidad. Esto no es bien, bien así porque al final se crean discusiones, ¿no? El, el teclado tampoco no es un, una marioneta, sino que es una persona, ¿no? Y, y ahí hay discusiones que generan un debate muy interesante porque no es la idea de uno de cómo va a implementarlo, sino se cuestiona que esas ideas sean a la mejor sean, o sea peor, ¿no? Aparte de todo la, el, el compartir el conocimiento, ¿no? O sea, eh, teníamos problemas... Anteriormente, en, en la época oscura, teníamos eh, problemas de, de que una única persona tenía el conocimiento y el resto de la empresa no sabía qué hacía aquello. Bueno, pues esto poco a poco hemos ido mitigándolo trabajando con, en, en Pair. ¿no? Yo, para mí, la potencia de, de, de trabajar así en, en, en parejas es, es eso: la compartir ese conocimiento y evitar esos silos de conocimiento. Otra dinámica que hacemos también bastante habitual es el mob Programming. Es lo mismo que en Pair, pero aquí participa todo el equipo. Tenemos un único driver y el resto del equipo haría de, de navigators. Entonces, entre todo el equipo se discute cuál es la mejor implementación. Normalmente esto lo, lo aplicamos cuando estamos iniciando un nuevo proyecto o cuando hay un reto más... Eh, de mayor dificultad, ¿no? Que necesitamos más, más cabezas pensantes. Evidentemente, todo esto, pues, podéis imaginar que una cabeza pensante, pues, eh, piensa de una manera y tiene una idea. Si ponemos a cinco personas, pues, eh, ahí el debate es súper interesante y, y, y, bueno, genera mucha más riqueza a nivel de, de, lo, que, de, de lo que va a salir, ¿no? Y otra vez más, los hilos de conocimiento, los onboardings que estamos haciendo últimamente, estamos teniendo, bueno, bastantes onboardings, una persona que acaba de llegar, no conoce el producto, puede conocer a nivel tecnológico, pero no conoce el producto. Lo, lo metes en, en sesiones de PAIR o, o de MOB y de seguida, desde el primer día, puede empezar a, a, a participar en el, en, el, en el proyecto, ¿no? Cosa que le enriquece un montón a él porque ve que ya está aportando y el equipo le, le enriquece también porque es una persona más que, ostras, pues que, que te está dando ideas, ¿no? Para todo esto, es, todo esto es muy bonito, <risa> Todo esto es muy bonito, pero el hecho de estar focalizados en un único tema y compartir ese conocimiento, pues, se hace... Se hace... Cansas, cansa. Cansa, sí, básicamente. Cansa, sí. cansa, ¿no? O sea, una sesión de MOB, todos focalizados y tal, es, es muy cansada. ¿no? Mm -hmm. Entonces, lo que hacemos es, hacemos pomodoros, hacemos sesiones con, con iteraciones de 15 minutos y cada 15 minutos cambiamos el rol, cambiamos el rol del driver. El driver va, va, va variando en cada... En cada iteración. Entonces, durante esos 15 minutos estamos focalizados en, el, en, en lo que estamos haciendo y a los 15 minutos mmm, hacemos una rotación. Eh, pasados cuatro iteraciones, lo que hacemos es un descanso. Descansamos. Es súper importante el descanso. ¿Por qué? Porque despejas mente, porque sales del contexto durante 5 o diez minutos, suficiente, 5 o diez minutos para hacer un café, para lo que sea, desconectas y vuelves. Vuelves con energía nueva. Y parece que no, pero en cinco minutos, 5 o 10 minutos, vuelves con ideas nuevas. O sea, vuelves con, con otra información, te sacas de, de, del foco ¿no? y puedes abstraerte de, ostras, pues cuando te estás haciendo el café dices, ostras, ya lo he visto, ¿no? Que muchas veces nos, que te quedas ahí enganchado. Y eso nos mmm, ayuda mucho. Es súper importante en estas dinámicas el, los, los descansos. Nosotros, para, para gestionar estos pomodoros que hacemos, utilizamos el MobTime. Es una aplicación muy sencilla, una página web, súper sencilla, donde definimos al inicio de cada sesión, definimos cuáles son los objetivos que vamos a tratar en esa sesión, ¿no? cuáles son los, los goals. Eh, ponemos quién va a participar en el mob y a partir de ahí pues, empiezan las iteraciones y nos va avisando de, de cuándo hay que hacer la rotación y y, bueno, todo el proceso de, de, de la dinámica. Vale. Eh, una vez eh, realizadas las, las modificaciones, pues bueno, siempre tenemos un pull request, ¿no? Tenemos que integrar ese, esas modificaciones de código dentro de la, de la rama. Pues ahí también es otro momento donde nos ayuda a, a crear una bueno, discusión, un, un, un debate de si ha habido algún smell que se nos ha pasado, algún... Uh, algún Alguna. Bueno, un antipatrón. Sí, sí, un antipatrón, o sea, una, un oye Calisthenics, algún, alguna, algo que podamos mejorar en el código. ¿no? A partir de esas discusiones, pues bueno, también eh, todo esto hace que generemos lo que son los acuerdos de equipo. Los ¿No? Acuerdos de equipo son decisiones que se toman eh, cuando vemos un, un trozo de código, una, una decisión del, del código. ¿no? O sea, se discute, se toma la decisión, pues vamos a implementarlo así y. Depende de cómo sea, de genérico, pues generamos un, un ADR, que es un acuerdo de equipo. Eh, y los peer reviews son eh, donde, una de las fuentes donde, donde generamos los, los ADRs. Al final, el peer review también es un feedback de un compañero, así que es... es... Uh -huh. es sí, seguimos con, con el tema de feedback. En este caso, el, el otro método que tenemos para hacer los peer reviews un poco más instantáneo es que tenemos un canal de Slack, donde ahí ponemos, cuando nos encontramos... En, código que tenemos dudas de cómo sería la implementación, pues lo ponemos ahí en el canal de Slack, hacemos un poll ¿no? y decimos, a ver, eh, ¿qué... qué... ¿Qué opináis? ¿no? ¿Qué escogemos? Entonces ahí se vota y la solución que se, que se escoja pues queda también como un acuerdo de equipo. ¿no? En este caso, pues yo que sé, qué sé, ¿qué hacemos? ¿Creamos una variable y la devolvemos o no, devolvemos directamente el new? Es tan simple como esto, pero esto nos ayuda un montón porque la próxima vez que nos reencontramos sabemos cómo actuar y no hace falta que estemos pensando, ostras, a ver, ¿esto como lo había hecho? Bueno, no, ya tenemos un acuerdo de equipo de que cada vez que encontremos esto vamos a, hacer, vamos a actuar así. Eso nos crea un estándar en el código que como todo el día nos pasamos bueno, el 80 del tiempo. Estamos leyendo código. Contra más estándar sea, mejor, eh, más fácil será entenderlo. ¿no? Entonces ya nos abstrae también. Nos podemos dedicar a lo que es el producto, que es lo que realmente nos, nos interesa. Y hasta acá estuvimos oh. viendo algunas herramientas o técnicas que nos permiten mejorar continuamente los equipos. O sea, todo lo que tiene que ver con feedback entre humanos. ¿no? El próximo gran, gran grupo es el feedback que queremos que nos dé el código que no deja de ser un integrante del equipo, nuestro mejor amigo, quizá, y que queremos escucharlo porque si no lo escuchamos, no sabemos qué podemos mejorar en él y también podemos meter la pata, ¿no? Entonces, dentro de este gran grupo, en Boxer la conocimos lo que es el testing. Papan, Acá en la sala probablemente eh, hay gente que ya lo tiene muy por la mano, hay gente que no. Acá esto divide una grieta y cosas con el testing. Eh, en Voxel antes testeábamos también. En el momento oscuro testeábamos, pero la verdad es que era como un poco más arbitrario. De vez en cuando un test, algo había, pero nada que ver con lo que somos ahora. <risa> ahora nuestra cultura es el testing. Eh, no empezamos una feature o, o un fix, si no estamos viendo a ver qué vamos a testear primero, cómo lo vamos a testear. Eh, aprendimos técnicas como TDD, BDD, hacemos test de todo tipo. Y eh, le vimos la ventaja a esto, porque al final lo que nos permite el test es, primero, fundamental, baby steps. Yendo paso a paso, no construye un castillo que no hace falta, porque quizás quieren una casa. Entonces, al final nos permite eso, limitar esa imaginación que tenemos a veces los desarrolladores. Y además, ir cubriéndonos, de manera que si toco un pedazo de código que rompe, me entero. Así que el testing para nosotros ya es algo que nos da muchísimo feedback y que eh, es parte de nuestra vida diaria. Uh -huh. Y al final, como en Voxel no solo tenemos proyectos Greenfield, sino que también les dijimos antes que somos una empresa de bastante, varios años, eh, otra cosa que resonó muchísimo en toda esta transformación fue la palabra refactor, que antes era amiga del demonio, porque cuando venía un refactor a Voxel significaba parar producto. O sea, vamos a parar producto porque hay que refactorizar esta, este proyecto que estaba... No. No. Hoy en día no es así. ¿sí? Hoy refactorizamos. Cuando hacemos una feature, refactorizamos. Cuando hacemos un fix, refactorizamos. ¿sí? Es parte también de la forma en la que trabajamos. Porque refactorizar al final hace que ese código que nos la pasamos leyendo, como dijo Xavi, cada vez quede mejor, un poco mejor. En este sentido, en Voxel usamos mayormente Visual Studio. Hay algo de Riders también. Tenemos instalada la extensión de ReSharper, que es una bomba de información. <risa> no sé si alguien la usa, pero... Abrís una clase y tenés un montón de información de qué puedes mejorar. Eh, por ejemplo, te avisa si hay un, un field que eh, puede ser puesto como read-only o si hay algún pedazo de código que se puede eliminar. Por ejemplo, estos son dos ejemplos, pero hay un montón de cosas. En eh, Voxel también toda esta cultura del refactor hace que cada 15 días, que tenemos unas reuniones de todos los equipos juntos, que se llama All Hands, todos nosotros intentamos ir a contar ahí qué es lo que refactorizamos, qué, cuántas líneas de código borramos. O sea, para nosotros termina siendo una celebración todo esto de, de poder refactorizar en el día a día. Y a su vez, les queríamos contar con Xavi un tip que hacemos en los equipos y que nos está yendo bastante bien. Ojalá mañana lo puedan probar y, y después nos cuentan, que es eh, los 10 minutos de refactor. Nosotros todos los días, cada desarrollador, se toma 10 minutos del día para refactorizar algún pedazo de código al que le tenés más bronca, al que viste esta semana, o podés pedirle a ReSharper porque él te encuentra enseguida issues y cosas que podés corregir. Entonces, en 10 minutos por día, que no es nada si lo pensamos, previo a una reunión, después de una reunión, ya estamos mejorando el mundo. Porque si somos 5 en el equipo y nos tomamos 10 minutos por día, en una semana tenemos 250 minutos que ganamos en mejorar el código por el que buceamos todos los días. Así que la verdad que esta técnica a nosotros nada no, no, nos encanta. Sí, uh -huh. y, y las usamos un montón. Bueno, vale. No voy haciendo spoiler porque esto ya, habéis visto toda la presentación <risa> <O sea> que... <risa> estaba <risa> en el final. Con todo esto que, que os hemos explicado, la, la, la parte de los tests, el refactor y todo esto, pues lo que nos faltaba es la, la, la automatización de, del proceso de, de, de, de los tests. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pues, reintegramos una rama, la reintegramos en, en nuestro en nuestro pipeline, en nuestra rama principal, ¿no? pues ahí lanzamos automáticamente lo, lo que sería el, el, la integración continua, ¿no? donde nos va a pasar los tests y va a comprobar que esa integración no está rompiendo nada del código que futuramente irá a producción. ¿No? Es, es realmente eh, necesario, esta, es, es un, un punto más de feedback ¿no? que nos da antes de que lleguemos a producción y podamos eh, detectar el error y corregirlo lo antes posible. Dentro de la, de la pipeline, en de, de nuestro caso utilizamos Jenkins, pero bueno, podría ser una Azure DevOps o un GitHub Actions, ¿no? que ya lo estuvimos en el curso y seguramente nos lo llevaremos para pa implementar. Eh, tenemos dentro del, de la pipeline, pues tenemos el, el, un step de análisis de código estático. Nosotros utilizamos SonarCube y ahí nos da información de cómo está nuestro, nuestro código, ¿no? tanto de porcentaje de cobertura de test, smells que pueda encontrar, eh, posibles posibles vulnerabilidades eh, cosas que, que nos ayudan a identificar eh, qué mejoras o qué refactos podemos hacer en nuestro código ¿no? y, y, y cada día pues pues al final es un feedback más información que, que comunicación por parte del, del código hacia nosotros y dentro de, de, de esta pipeline, pues eh, tenemos la integración. Una vez lo tenemos el código integrado, una vez pues, lo tenemos el análisis, todo esto que eso es un step que, que tampoco influye, pero que nos da información, eh, el último step sería la, el deploy, ¿no? El, cómo, cómo hacemos el deploy a los, a los diferentes entornos. Antes hacíamos un zip, lo enviábamos a producción, despliegalo, tal. Bueno, era un follón. Preocupaciones, múltiples causas de errores, claro, esto... Automatizado, automatizamos todo ese proceso de deploy, lo cual lo que ayud nos ayuda un montón a no preocuparnos de cuándo se está deployando o cuándo se. o cuándo se. si hay algún error porque nos hemos equivocado en. Tal. o sea, lo tenemos totalmente integrado en el pipeline de, de Jenkins y entonces es una carga cognitiva menos, ¿no? Y aparte, como en, en, en los entornos, pues tenemos eh, un despliegue de cero downtime, pues bueno, tampoco no hacemos un corte de servicio y nos ayuda a que. A que a que el cliente, no producto, funcione perfectamente sin que, sin que el cliente se entere, casi, casi. Y después, ah. relacionando a esto mismo de los deploy, eh, como una cereza en el pastel, eh, tenemos los feature toggles. Ahora que queremos subir toda a producción apenas lo tenemos listo y no esperar, lo que, nos empezó, lo que nos empezó a suceder es que hay escenarios en los que el código todavía no se debería haber integrado. ¿Por qué digo esto? Porque quizás, supongamos, el lunes es el día del hotelero y nosotros queremos abrir un pop-up en nuestra extranet que diga feliz día hotelero. Si hoy martes yo ya lo tengo hecho, do, una de dos, o lo dejo en una rama aparte que se me va a ir quedando vieja y el lunes me acuerdo de integrarlo porque todavía no tiene que salir a pro, o lo integro hoy pero va a salir a pro hoy y el día del hotelero es el lunes. Entonces, acá aparece esta magia de los feature toggles, Es decir, Subamos el código que tenemos a producción, pero lo podemos apagar de alguna manera o desactivar. Esto sirve no solo para escenarios como el que acabo de describir, sino también cuando tenemos la mitad del código hecho, pero lo queremos ir integrando, porque al final no deja de ser valor para nosotros. Y cuanto antes esté integrado, mejor. Entonces, en este sentido del Feature Toggle, eh, estamos usando esta interfaz gráfica de Skio, que es de los chicos de acá de Plane también, que está muy bien y que permite que estos encendidos y apagados de las toggles los puede hacer, de hecho, alguien que no seamos nosotros, porque puede entrar el product owner acá o alguien del área de operaciones y el lunes de encender. Incluso se puede calendarizar, que se encienda solo a tal fecha y hora. Y también nos permite parametrizar qué es lo que queremos que, digamos, la feature, por ejemplo, si quiero que esto se vea en tal país o si quiero que solo esta feature la vea tal cliente. Entonces, tiene mucha potencia y la verdad que nos empezó a gustar y la estamos usando bastante. Sí, muy relacionado con lo que decía Mary ¿no? Que podamos subir una funcionalidad a medias nos ayuda mucho a que hacer los, los peer reviews sean más pequeños, ¿no? Porque si hacer un pull request ahí de una funcionalidad que está subiendo un montón de ficheros es una locura. Y que cuando ves aquello dices, bueno, eh, lo voy a tomar por saco, ¿no? Ya veremos lo que pasa. Entonces, esto nos permite hacer commits muy pequeños, push muy pequeños, bueno, pull requests muy pequeños y entonces es más fácil el hacer el análisis, ¿no? Y, que, que entablar ahí la, la conversación Dar feedback uh -huh. <risas> Vale, bueno, otra vez eh, Por último con todo, todo esto que, que, que tenemos, ya o sea, tenemos ahora la integración de, de nuestro código, tenemos el deploy a producción, tenemos feature tokens para que podamos subir lo que lo que queramos ¿no? pero todavía en producción no, nos falta el feedback de producción ¿no? ¿Cómo nos habla producción? ¿Qué está pasando en producción? ¿Qué, qué comportamiento tiene? Una vez hemos deployado, ¿qué, qué pasa? ¿no? Entonces, nosotros al, inicialmente teníamos logs. En las aplicaciones sí que te, es verdad que teníamos, que teníamos logs y íbamos almacenando pues, el, el, lo que iba pasando en, en cada una de las aplicaciones. Pero eh, teníamos los logs, los generaban las aplicaciones en cada uno de los servidores donde estaban las aplicaciones estaban replicadas para tener alta disponibilidad por lo tanto teníamos varios servidores con sus logs correspondientes lo cual nos generaba un, un bueno un, un lío para encontrar dónde estaba la información esa ¿no? aparte volcábamos los logs pues con la información que nos sin ningún tipo de estructura o sea, volcábamos allí lo que lo que si había una excepción por pues lo que pasaba ¿no? entonces ahí éramos muy muy reactivos o sea si un usuario nos decía Hoy ha habido un error, entonces nos íbamos ahí, buceábamos en los servidores, en los logs, tal, y con suerte encontrábamos qué había pasado, ¿no? Entonces era muy complejo, no, no, no era una información que nos un feedback que nos, que nos reportase valor. Entonces lo primero que hicimos fue, est bueno, esto es spoiler total, ya no sé ni dónde estoy, es que no sé por qué va mal. Vale, lo primero que hicimos fue estructurar esa información, ¿no? Toda la la chorrera esa de información que volcábamos en los ficheros de logs, pues le, da, le, le dimos una estructura. Una estructura para poder ente, en, interpretar y poder empezar a buscar la información de forma más, más fácil. Eh, los logs estructurados, bueno, con, con NetCore es muy fácil o, o con NetFrameware es igual. Eh, utilizando la librería de Serilog nos da, nos da ya una, un una estructuración de los logs súper eh, completa, ¿no? Aparte, tenemos un montón de, de syncs y complementos que nos ayudan a, a, que, a que estos logs pues, tengan el, el formato que queramos. Aparte, nos aportan la, la, la, la información de que si metemos una variable o metemos una clase dentro de, de la, del log, pues esta la serializa y nos da el, el, los valores que, que tenga en ese momento. Lo cual nos, nos genera un contexto para poder eh, ir a buscar qué ha pasado y con qué datos concretos ha pasado. ¿no? Pero esto está muy bien, pero bueno, seguíamos, seguíamos, seguíamos eh, teniendo los logs en, el, en los servidores. ¿no? Lo cual nos cree, aunque los tuviéramos estructurados, pues teníamos que ir a buscarlo a cada uno de los servidores seguir buceando. Siguiente paso que hicimos, centralizarlos. Esto fue un cambio en nuestras vidas. O sea, nos dio visibilidad de lo que estaba pasando en los servidores. Ahora sí. Ahora sí que teníamos visibilidad y podíamos nosotros ser mmm, proactivos ¿no? de ir a ver qué estaba pasando. Nosotros utilizamos Greylock como agregador de, de, de logs. Utilizando Serilog que es una línea de código. Poniendo una línea de código podemos decirle, oye, envíame los, los logs a este servidor. Y entonces, Greylock lo que hace es eh, indexar toda esa información, porque tiene un, un Elasticsearch por detrás, ¿no? Indexar toda esta información y nos da una potencia de búsqueda dentro de los logs brutal. Vale, entonces aquí hizo un, Esto fue un gran cambio dentro de, de, de la visualización de lo que estaba pasando en los logs. Bueno, aquí tenemos... Joder. vale. La, lo siguiente que hicimos, vale, teníamos toda la información de los logs, la teníamos centralizada, pero cuando teníamos un, una petición para saber cuál era la traza del de, de log que había pasado, ¿no? A partir de esa petición hasta el final de la petición, si ha habido un error o no, eh, nos faltaba una correlación, ¿no? Cómo relacionábamos cada uno de esos logs con esa petición inicial. Entonces, bueno, pues no lo habíamos pensado, pues, ostras, lo teníamos ahí, vale, tenemos los logs, ¿y cómo correlacionamos esto? Pues, bueno... Y, la historia era metiendo un, en el contexto, ¿no? pues metiendo un ID, de, de, en nuestro caso utilizamos el correlation ID, pero bueno, hay otros, se puede utilizar el request ID, el trace ID, hay mil, mil, mil opciones, ¿no? pero lo, lo importante es que tenga un identificador único de esa request que podamos hacer el seguimiento. Entonces ahí nos dan mucha información de, de, de cuál es el contexto hasta llegar a ese, a ese punto. Entonces... Uf de producción, ser una caja negra, ahora por lo menos nos cuenta su historia, ¿no? O sea, es como si al dejar logs, producción va escribiendo su historia y nosotros la podemos ir a leer. El problema que teníamos a partir de acá, porque al principio los chicos solo teníamos logs, pero después ya tenían problemas como más avanzados. Ahora había logs, igual tenían problemas. El problema que teníamos ahora eh, tenía que ver con que para poder diagnosticar algo en nuestra plataforma, demorábamos igual. Porque quizás yo veía un log de error, pero no sabía si era... Algo raro que pasó justo en ese momento para un cliente o que se está cayendo todo por algún motivo. Entonces, ahí conocimos a Grafana. Grafana nos permite graficar, es, eh, lo podés enchufar a distintas fuentes de datos. En este caso, nosotros lo enchufamos a, a nuestros logs. Y en base a eso, dibujar gráficos. En esas gráficas, bueno, vos podés ver, por ejemplo, eh, que, si, que esas líneas, que se, no sé si se alcanzan a ver, pero las que son lilas son nuestros deploys. Entonces, podés ver que si sí, después de un deploy hay un comportamiento anómalo, quizá el deploy tuvo algo que ver con, con lo que está pasando en producción. Y lo muy positivo que tiene Grafana es que nos sirve para democratizar la información. Es decir, que la gente no dependa de IT. Acá puede venir cualquier compañero de operaciones, de Customer Care, y mirar las gráficas y ver rápidamente que no estamos teniendo un fallo general del servicio, sino que quizás hubo uno o dos requests que dimos error y hay que ver por qué motivo, pero ya no alarmarse tanto. Por otro lado, Grafana te permite configurar determinados umbrales y que cuando lleguen los gráficos a ese umbral, te avise por mail, por Slack o lo que sea. Y dentro de la monitorización en sí, también eh, nos metimos con Savix, que es otra herramienta que te permite monitorizar acá, en este caso, la infraestructura. CPU, memoria, disco, nos mantiene atentos a esto y además permite un montón de cosas. Pero una de las cosas que permite es hacer chequeos contra la plataforma. Por ejemplo, podemos configurarlo para que cada dos minutos le haga un get a mi API y, me, y yo sé que va a devolver esta response, entonces lo configuro. Y si en una de esas veces que chequea no devolvemos esa response, quiero que me llame por teléfono porque puede estar pasando algo grave y me quiero enterar antes de que me lo reporte otro. ¿Sí? Esas cosas nos permitió Xavix, así que también es otra herramienta de toda esta transformación que nos está aportando. Por último, eh, y, y, y yendo... Esto es, lo, esto es lo último que estamos aplicando y lo que estamos empezando a, a, a utilizar. Quería ir un poquito más allá de la información que teníamos, ¿no? de la visibilidad, del, del feedback que nos proporcionaba eh, producción. Y nos, hemos, nos empezamos a meter en, con OpenTelemetry. OpenTelemetry es un proyecto open source donde lo que, lo que, lo que quieres... Eh, ...estandarizar el, todo el tema de instrumentación, eh, generación, eh, captación y, y exportación de, de los datos de... Ah, listo, ya Se solo. va solo ahora. Bueno, muy bien. Pues acabó. ¿Quién es, chico? ¿Quién fue? Díganos. <risa> ¿Hay alguien acá? No entiendo nada. Bueno. <risa> De, de exportación de los de, de la información de, de las trazas de, de las trazas de nuestro sistema ¿no? entonces eh, es muy fácil porque hay un montón de librerías hay un montón de gente que está haciendo librerías para instrumentalizar todo lo, lo que lo que queramos, porque ahora tenemos instrumentación de ASP.NET, de, de Entity Framework, de Postgre, de, o sea, tenemos instrumentación de casi todo. Entonces, eso te da información, una información súper valiosa de cuánto está tardando, qué query está lanzando, qué, qué cardinalidad, o sea, qué, qué, qué parámetros le estamos pasando. Un montón de información que nos ayuda a crear contexto para cuando hay algún problema pues poder eh, bucear sobre más datos. ¿no? junto con esta información nosotros ahora mismo bueno, hemos utilizado Jagger, pero ahora estamos utilizando Honeycomb Honeycomb es, es, es un, un servicio en la, en la nube no donde, donde te proporciona pues, toda esta información te la, te la grafica, te la, te la muestra de una forma mucho más eh, amigable, ¿no? al final, bueno, estas son las trazas que, que en el caso de, de Jagger también pues, tendríamos lo mismo pero ya veis que, que esto es una petición, un request, ¿no? que se, que, que hemos hecho a, a la API y todos los pequeños trocitos, los pequeños, el, el primer el trozo lila sería el, el, tre, el la traza y todo lo que hay por debajo son los pequeños spans ¿no? de cada una de las acciones que se van haciendo y cuánto tardan y muy fácil de detectar cuando cuando tenemos ahí una, una disfuncionalidad ¿no? de, pues este, está tardando mucho esta, este proceso, porque está tardando, pues ahí empezamos a investigar. No nos sirve al final de visualización de lo que está pasando en, en, en producción. Y como decía Mary, es una una vez más una vez más, se democratiza toda esta información. Porque estos gráficos, cualquier persona es capaz de entender. No, te, no necesitamos que sea un técnico, ¿no? una, uno de IT, que a lo mejor con un log, pues a ver, si solo, depende de quién se lo des, a lo mejor no entienden ni papa. ¿no? Y esto, pues entonces democratizas mucho la información y es capaz de que otros departamentos puedan avisarnos para que empecemos a investigar algo. ¿no? O sea, al final es eh, poner en... en, en en manos de todo el mundo pues está toda esta información de lo que está pasando del comportamiento de, de producción. ¿Sí? Entonces, ah. bueno, así es, queremos concluir la charla. Al final, explicando, o sea, contándoles nuestra experiencia y cómo para nosotros el feedback nos ayudó en la mejora continua de estos tres grandes grupos. Y son tres, porque no pueden ser dos. Porque pensemos que sin feedback en los equipos podemos tener un código divino y producción monitorizado pero unas personas con las que tengo que trabajar ocho horas que no tengo confianza, no estamos cohesionados, cada uno hace su bola. Sin feedback en el código puedo tener un equipo increíble y producción monitorizado, pero meter una feature quizás es como una cirugía de alta complejidad, porque si me meto en ese código y no tengo feedback, no sé si estoy rompiendo. ¿sí? Y sin feedback en producción ¿sí? puedo tener un equipo hermoso, código su super, con mucho feedback y súper testeado, pero un entorno productivo, que es una caja negra. Entonces, hasta que un cliente no me llama y se queja, yo no me entero de qué está pasando. Así que para nosotros estos tres ejes son, son los que hay que trabajar de aquí en adelante, siempre, para poder monitorizar y hacer mejora continua. Muy contenta de que Pedro no me hizo ninguna señal. Venimos bien, chavi no, creo, no porque siendo Pedro siendo está siendo tranquilo. Siendo ah, te las hace a vos. Bueno, Pedro, no te veo. <risa> pero bueno, llegamos al final de la charla. Eh, les agradecemos a todos por estar acá. Obvio a los sponsors, obvio a los colaboradores y a la gente que está organizando, que es un curro tremendo. Sí, muchísimas gracias por todo, hacer posible todo este, este montaje. ¿no? Bueno, sabemos que no es fácil montar sí. unas conferencias así con tanta gente y es un currazo. Muchísimas gracias a, a colaboradores y, y hacerlo posible esto. Y, y a vosotros, bueno, por Y estar comentar, ahí. obviamente, que estamos contratando en Voxel, así que si todo esto que les contamos les interesa, nos pueden contactar. Eh, y bueno, dejamos un abierto. ¿Pedro, todavía ¿Me querés todavía? está. Para preguntas eh, y feedback que nos quieran dar, más allá de que no pasamos bien las slides. Que Disculpen, pero no fue un tema, <risa> no sé qué pasó. <risa> no sé sí. si alguien tiene algo que quiera que podamos responder. Allá hay alguien. Perdón, pero no vemos muy no, bien, no, bueno, así no, que arranquen. No alguien? Allá, mira. Sí, yo, yo os quería preguntar. Habéis hablado un poco en el ámbito de, de equipo eh, que trabajáis mucho con reuniones, o sea, reuniones peer programming, mob programming. Uh -huh. ¿También seguís utilizando la programación individual? O, ¿Y qué ratio utilizaríais más o menos? ¿Qué estimáis que es ahora mismo lo ideal basado en vuestra experiencia? Ok, voy yo, pero a ver, basada en, en, en mi equipo, en, en mi caso, eh, la verdad que la programación individual a veces a, a, hace bien, ¿no? Porque a veces uno necesita un espacio en el que, en el que hacer algo solo. Eh, por lo que dijo Xavi, porque las otras dos eh, metodologías que están muy bien, cansan mucho también. Es que parece agotador <risa> todo el día. Exacto. Lo que pasa equipo. es que lo que sí creo es que el equipo tiene que estar en un grado de cohesión justamente y de madurez que permita hacer este tipo de, de, de programación individual, de algo algo de esto no, que no sea doloroso, básicamente. O sea, que, que vos puedas trabajar, no hay problema, pero que obviamente después ese código pase también por dos ojos más con el peer review, quizás no, no hace falta algo muy... Eh, o que, bueno, de nuevo, que las decisiones que son muy grandes, sobre todo arquitectura o cosas así, sí las tomemos entre más de una persona. Pero no sé si decirte un ratio, no sé. De hecho, ahora con el tema de la sincronía y la gente trabajando en remoto, también a veces por tema de horarios, ¿no? Hay momentos en los que eh, estamos trabajando pedazos de, del día solos. Pero, pero bueno, que, que para nosotros igual el default suele ser per programming o mob, eh, para la mayoría de cosas, sobre todo, que hay que tomar decisiones más grandes. Sí, como decía Merit, no, tenemos un no, no, no sabríamos decirte un ratio. Yo, para mí es un hábito, ya que hemos adoptado. También lo adoptamos porque con el tema de la pandemia nos fuimos todos a casa, cada uno estaba... había gente que estaba muy sola, ¿no? Entonces creamos esa necesidad de, de, de, de al final, de, estábamos trabajando en pareja, ¿no? Y cuando salimos del, de, de la pandemia ya teníamos... ¿no? bueno, había... Estamos trabajando en casa también, pero bueno. O sea, sí que <risa> se creó no ese hábito no y, y, y, y a veces pues como que necesitas trabajar con alguien, ¿no? O sea, dices, bueno, me va a picar, pero, ostras, ¿y, ¿y solo? ¿Lo voy a hacer solo? O sea, esto es como, ¿no? Te da un poquito de vértigo al final de decir, ostras, no sé si voy a hacerlo solo esto. <risa> Llegamos a ese, a ese punto, ¿no? De, de hábito, de, de, de necesidad de, de trabajar con alguien. Es que enriquece mucho, al final, el feedback que, que tienes. Es verdad que es muy cansado, pero por eso insistimos mucho en los descansos y ser y ser eh, franco en el momento de decir, oye, necesito parar, necesito parar y necesito media hora. Pues paramos media hora, no pasa nada. O sea, el resultado que da de estar trabajando en pareja o en mob respecto a, a, a tirar tú solo y después tener que modificar aquello porque lo has planteado mal, es, es brutal. O es, mm. sea, pues ahí, ahí tiene mucho beneficio en ese, en ese aspecto. Mm. ¿No impacta en costes y en tiempo. Al principio sobre todo, probablemente. Pero es lo que dice Xavi, o sea, el, el, lo que ganás también es, es, es difícil de medir. A Exacto. A largo plazo. Exacto. Nosotros, por ejemplo, ahora con los onboardings de, de la gente nueva, lo estamos notando un montón, que en poco tiempo son capaces de empezar a, a, a, a aportar. Bueno, es que aportan desde el primer día, porque están, están allí. O sea, entonces, aunque no conozcan el producto, aportan de, de la, par, la parte técnica, ¿no? Que de otra manera pues, tendrías que tenerlos allí, a lo mejor dos meses. ¡Ostras, venga, vamos a dar reformación, a ver qué entienda Entonces, en esa parte, el coste sí que se, se, se, se, bueno, se optimiza mucho a nivel de, de productividad. Nosotros, o sea, no creo que haya un coste. Bueno, un coste muy grande de. de nosotros no lo, no lo hemos notado. Al principio sí, ¿eh? O sea, una vez cogemos la dinámica y tal. Claro, por eso también. Sí, sí, por eso también lo, lo, lo, lo aplicamos en casos concretos, ¿no? Es de decir, o sea, vamos a iniciar un proyecto. Venga, va, pues. Antes de, de que alguien se ponga a hacerlo por su lado y tal, pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y, y a, y aparte también llegas a acuerdos que te facilitan después mucho el, el, la progresión del, del proyecto. Al final es una herramienta. Uno no usa el martillo para todo, ¿no? Eh, pero el mob viene muy bien para estos casos en los que hay que tomar decisiones difíciles o arquite de arquitectura, sobre todo, entre todos. Y o cuando incluso trabajas con otro equipo. Nosotros, por ejemplo, con chavi somos de dos equipos distintos. Y muchas veces nos toca integrarnos. Eh, tú, eh, Apis de los dos o lo que sea. Y bueno, y, y solemos hacerlo en MOB porque quizás yo estoy haciendo inner sourcing a, a un proyecto de del equipo de ellos eh, y no sé bien qué estándares tienen o qué, Entonces a veces lo hacemos en mob, tres personas, no sé, no hace se falta ser cinco tampoco. Eh, y, y tiene, o sea, enriquece un montón. Escuchar otros puntos de vista siempre enriquece. Cambiando de tema, habéis hablado de Rizarte. Sí. sí. Estamos pasándonos a Rider. O sea, con eso te lo digo todo. <risa> <risa> con eso te lo digo todo. O sea, yo la ventaja que le veo al Visual Studio es que a la hora de curar es 100.000 veces mejor que Rider, por ejemplo. Bueno, nosotros, yo llevo utilizando los últimos tres meses y la verdad es que no he hecho a faltar para nada con Visual Studio. O sea, de, por, por la, bueno, lo, las herramientas que me da, o sea, me han funcionado bien. Eso, nada más en los tiempos de. de de interacción con la con la aplicación es o sea, Al es, final es en lugar. herramientas es un poco personal, cada uno creo sí. que va a elegir, pero sí es verdad, Visual para cuesta car que cargue en Visual estamos de acuerdo, pero al final eh, de nuevo, costo beneficio lo que nos dan no es un montón. La Visual Studio te da prácticamente todo, lo, casi todo, mm. no digo todo pero uh -huh. casi todo lo que mm. si ha evolucionado. Sí, tiene muchas cosas, pero bueno, sí. creo que Rijalper está un poco más avanzado en en justamente refactores automáticos más grandes por ahí. Eh, no sé, en mi experiencia. Sí. Se supongo, también es la, el hábito el que hemos cogido, ¿no? Contada. Que también es, es lo, que, lo que hemos conocido también te habitúas a, a cómo trabajas, ¿no? Mm. No, yo no, no alcanzo a ver, chicos, no sé si hay otra mano, perdón, pero... Sí, yo. Ah, ¿dónde? Aquí. Okay. Hola. Hola, no, sí. Habla, sí palio. Eh, yo, <risa> yo. Que lo que sea. <risa> Vale, yo lo que quería preguntar era el tema de los descansos sí. que habéis dicho de que cada 25 minutos o 20, no me acuerdo ahora hacéis un descanso sí. y que usáis una herramienta que suena una alarma, sí. ¿cómo gestionas el tema de igual, es estar trabajando concentrados en una, en una cosa y de repente estar, estás ahí con el foco puesto de repente te suena la alarma justo a mitad mientras Mira. estás escribiendo sí. si eso si y dices eh, ¡Comita, comita, rápido! ¡Rápido, urgente! <risa> Eh, suelto ¿apago la alarma y sigo y no le hago caso? ¿O, ¿O es esto es sagrado, tengo que hacerle caso y lo dejo a mitad luego cuando vuelvo ya no sé por dónde iba sí. y uh -huh. necesito un rato para volverme a poner ese tema? Creo que la respuesta es pragmatismo. Por ahí no es lo mismo la primera iteración que hacemos que la, la cuarta, ¿me ¿entendés? No, no es lo mismo. Si vos ves que es, el equipo está muy cansado, bueno, entre todos, eh, justamente el feedback de equipo aporta esto también, ¿eh? Tener esa confianza de poder decir chico, estoy cansada, necesito ir a hacerme un mate en mi caso porque no puedo seguir. Eh, y, y al final el cronómetro es una manera de, de, de darle formato eh, y de tratar de estructurarnos, pero tampoco es que sea eh, la solución a, a, a todos nuestros problemas. Como vos decís, si estamos muy absortos en algo y es el momento de atenderlo ahora, con pragmatismo pasamos a la próxima iteración y, y descansamos después. O sea, no, no, es, no es taxativo. También te digo que el hecho de trabajar en pareja o en, o en, o en mob, eh, te pasas la mayoría, del, o sea, te pasas mucho tiempo pensando cómo vas a hacer aquello. O sea, sí. es discutiendo, hablando, compartiendo. Y el, no es lo mismo que cuando estás tú solo, ¿no? Estás focalizado, venga, va, va, va", vas picando ahí a tope, ¿no? Sino que estás parándote y a ver, vamos a tomar la decisión, vamos a hacer este test, venga, va, ¿qué vamos a validar? O sea, y entonces te acaba saliendo un código mínimo, mucho más pequeño, que si sí. hubieras empezado a tirar ahí líneas de código como, como un loco, ¿no? Entonces... Sí que es verdad que, que un, un descanso, o sea, descansas porque realmente estás cansado, ¿no? A veces preguntamos, oye, ¿seguimos? Venga, va, pues seguimos, ¿no? Porque estamos enfrascados y pues hacemos otra iteración, no, no hay problema. ¿no? Al final es un acuerdo de... de esto. O cuando llevas dos iteraciones que nos hemos ahí tostado la cabeza, entonces decimos, oye, paramos un, pasan, paramos un rato, ¿no? Depende, es lo que decía Mery, al final es la, tener la sinceridad o la confianza en el equipo para, para poder decir, pues... Paramos un rato o, o seguimos. ¿no? Chicos, eh, Pedro nos está haciendo seña Yo no sé cómo será Pedro enojado. Vamos a cortar la, la charla acá, pero obviamente estamos dando vuelta. O sea que podemos hablar con quien quiera charlar de algo de esto. Están nuestros contactos ahí también. Eh, ya que hay gente de Boxer que le podéis preguntar. Sí, que hay más están... gente acá. Trajimos un par. Así que muchas gracias por el tiempo y por escucharnos. Y, y nada, gracias. Muchas gracias.